sintonía y a los que están ahora mismo conectados a través del Facebook Live y también de Instagram. Hoy comenzamos a transmitir en vivo. Eh, lo hemos estado haciendo diferido a las 6 de la tarde, pero ya vamos a entrar en vivo para que así las personas eh, que tengan que salir de sus hogares, que estén en su oficina, o que tengan el tiempo de vernos a través de las redes, puedan opinar e interactuar con nosotros. Les recordamos nuestra línea telefónica, el 809-725-057. 05. Vamos a ver si habilitamos en lo adelante, ya en los próximos días, una línea internacional para que también las personas que están fuera del país puedan comunicarse con nosotros eh, de forma ágil y rápida, así como también un WhatsApp. Vamos a trabajar en eso para entrar en contacto. Así que usted puede llamar en cualquier momento 809-725-0505. Buenos días, Maris Lady Veloz. ¿Cómo estás? Muy buen día Roberto, bien, gracias a Dios, ya pues aquí a mitad de semana Iniciando este espacio con todas las noticias e informaciones eh, que compartir La noticia del día de ayer Roberto, sin lugar a dudas es extensión del toque de queda Muchas opiniones encontradas en torno a ese sentido Mira, hoy tenemos, eh, como tú mencionaste en el principio del programa eh, mucho contenido, desde este contenido local, nacional e internacional, eh, creo que el tiempo no nos va a dar. Eh, hoy eh, viene nuestro colega eh, Diloné, eh, con su segmento Diloné al punto, que la gente le ha gustado muchísimo. Eh, también tenemos parte del resumen de la entrevista que le hizo eh, Camilo eh, Egaña al presidente Luis Abinader, en el día de ayer a través de nuestro canal hermano CNN, producido por eh, eh, esta muchacha Hasbún, hija de Alicia y... Jessica Hasbún. Jessica Hasbun, pues la que mucha gente la confundió, pensó que era la esposa de Luis Abinader que estaba con él. Ahí, no, ese Jessica Hasbún. Hasta así. yo lo pensé, ¿De verdad? debo no, decir. No, no puede estar sí. en todas, esa mujer tiene su vida también. No, no, no, pero yo, yo pero me sorprendí Dios, igualmente. No. Pero, oye, pero Raquel albaje tiene su vida No el, todo el tiempo va a estar ¿Para? al lado del presidente El presidente incluso dijo Que después que él tomó la presidencia Solo ha tenido un solo día Que se ha ido antes de las 12 de la noche Son 24-7 ah. trabajando Pero bien, vamos a hablar de eso Señor eh, Veloz Señores televidentes En San Francisco de Macorís la alcaldía, eso está que hay que estacionar un camión de los bomberos, porque en cualquier momento la alcaldía de San Francisco de Macorís va a coger fuego. ¿Cómo así? Ah, pero hoy se llevó a cabo eh, una reunión de la sala capitular, que a propósito los regidores están como medio, eh, otro chisme tengo por ahí con los regidores de, de la sala capitular de la alcaldía de San Francisco de Macorís, pero me dicen, es eh, más, tenemos las imágenes, más adelante se las vamos a colocar, donde no le aprobaron los 5 millones al alcalde. ¡Guau! Wow. No se lo aprobaron. ¡Ay, mamá! Y eso que la mayoría son de su partido. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Esto está que pica y se extiende en la alcaldía de San Francisco de Macorís. Y no solamente a la alcaldía, Veloz. Está el uh -huh. tema de las diputaciones. Y tú dirás... Y los televidentes pero la, no, no, ah, no, ah, no. ¿Cómo no la puede diputación ser, si no ya puede pasaron ser, las elecciones? No puede ser. Bueno, pasaron las elecciones, pero como tú sabrás, y los televidentes y los que no lo saben, lo voy a poner en contexto: debido al vacío dejado en la Curul, eh, de, eh, el primer diputado por el método de Jón, electo de la provincia sí. de Duarte, que fue el ingeniero Olmedo Cava, que de hecho preside el PRM en la provincia de Duarte. Pues el ingeniero Cava fue nombrado director eh, del de INDRI Del INDRI, sí ¿Verdad? ¿Vamos bien? Sí uh -huh. ¿Pero qué pasa? ¿Queda la curul de diputado? ¿Queda la curul de diputado? ¿Qué sucede? Andan en los pasillos Andan en los pasillos del PRM Y entrando en el cuadro de la especulación, mi querida Veloz se dice que esa curul se la están reservando a un hermano de Olmedo Cava. Uno. A un hermano de Olmedo Cava. La curul de diputado mío, que él fue electo por el método de Holmes por su partido PRM. Ahora bien, ayer salió un comunicado en un periódico nacional, de circulación nacional, con un listado de PRMistas firmando sobre insinuando que esa diputación deben de ser dada a los que más cercanos quedaron dentro del método de Holmes. En el caso de la provincia de Duarte, está la ex candidata a diputado, Dorina. Sí. Hoy tenemos a Dorina, vamos a entrevistarla, a ver qué es lo que está pasando Excelente. con esa curul y cómo van a elegir el, elegir el, el partido que el mismo presidente eh, licenciado Luis Abinader Luis Rodolfo Abinader Corona debe de intervenir y dar su opinión porque él como presidente de la República pero también él fungía eh, como parte importante del partido ahí está también sí. Paliza, Paliza. Eh, José Paliza entre otros que deben de definir cómo va a ser la terna para esas curules no solamente a la provincia de Duarte hay otras que también están vacías Uh -huh. del partido me parece que bueno son son tres nombrados tres. por Abinader exactamente entonces eh, hay que ver hay que ver qué va a suceder pero eso está caliente muy caliente en la provincia de Duarte con el tema de el alcalde y el tema de la curul que queda vacía de diputados que debió hace rato debió sí. porque ya empezaron la van como bueno hoy están legislando los diputados que nosotros la transmitimos aquí en vivo eh, parte de, de, de, eh, de, de lo que se lleva en la Cámara de Diputados. Entonces, ya debería haberse eh, eh, eh, definido porque no podemos dejar eso vacío. Ya lleva 15 días esa curul vacía. Vacía no se va a quedar. ¿Eh? No, no, no, no. Se va no, jamás. Pero no podemos estarle dando larga a esa curul de, de, de, de, de los diputados que dejaron vacía por irse a un mejor puesto eh, eh, sí. en, en lo que es la parte administrativa del gobierno que eso no lo prohíbe la ley, entonces, bien, pero hay que ver, más adelante tenemos esa información, pero entrando en detalle, eh, eh, tenemos también eh, de los que hablar eh, sobre un incendio que hubo en el, en el Bronx, Nueva York, donde los bomberos una vez más eh, eh, se pusieron la capa de superhéroe y pudieron rescatar a una mujer que estuvo a punto de morir, eh, eh, quemada, así que nosotros de verdad que eh, los bomberos de, de Nueva York que después del 9-11 eh, se les reconoció incluso con mejores salarios y, y mejores condiciones de vida, pero vamos señor director primeramente con la noticia número uno eh, moradores de residencial Las Praderas de jesemaní eh, piden más patrullaje de la policía, vamos a ver señor director esta noticia que tenemos que compartir con los televidentes eh, la, eh, de la pradera de Getsemaní o sea que hay dos Getsemaní el San Getsemaní y las praderas no queremos referir a la, a la pradera de Getsemaní eh, en la pradera de Getsemaní se ha desatado una ola de delincuencia atraco y se la, eh, viene el origen de esto es que hay un montes que ya la primera entrada ya se está cerrando sola de, ya no se tiene calzada y no se ve pues ya nada más eh, apenas un par de metros se ve porque ya está tapada hierba. Y nosotros queremos denunciar ante las autoridades competentes hasta donde lleguen estos medios de que nosotros queremos que los encargados de los terrenos, eso, eh, que no sabemos quiénes son hasta ahora, porque vamos donde el Niño López dice que eso no es de él ya pero que a ver qué van a hacer con, con eso. Además de eso, aprovechamos la ocasión para denunciar un vertedero en el frente que están improvisando. Queremos saber qué es lo que van a hacer esa tierra que tenía el alcalde Félix Rodríguez para los apartamentos de los empleados del ayuntamiento que ahora han, están eh, utilizando para un vertedero. Y nosotros eso no lo podemos aguantar. Nosotros... Bueno, Mira, ahí está el asunto, la denuncia de esos moradores, eh, la delincuencia, la basura, señores. Esta alcaldía eh, entró caliente y creo que el Siquio debe reestructurar, reorganizar el equipo que está al lado de él, porque las cosas se le están saliendo de las manos al alcalde Siquio NG de la Rosa. A propósito de la delincuencia, eh, la delincuencia ha seguido normal. Normal. Yo no he sentido al, al nuevo el director de la Policía Nacional. Eduard Ramón Sánchez, que de hecho es de aquí de la provincia de Duarte de Cotuí, me parece que es eh, de Cenoví. De Cenoví. Eh, un joven muy preparado, un militar de, eh, de carrera, académico, eh, graduado en diferentes eh, eh, licenciaturas, pero eh, no estamos sintiendo, no estamos sintiendo eh, los cambios en la policía nacional. Vemos que el toque de queda cada día es un relajo. O sea, los sectores populares, señores, eh, eh, eh, al contrario, el toque de queda le está beneficiando para hacer su fiesta. Vemos que la patrulla, la policía, no se está sintiendo ni el toque de queda, que a propósito tenemos el decreto, ahí señor director, si me lo busca, del presidente eh, Luis Abinado, donde se extiende, ahí está, este es el estado de emergencia, que se extiende por 45 días, el estado de emergencia. Ahí está. ¿Me lo va pasando, señor director? Eh, la siguiente, el siguiente decreto. Ok, aquí está, mire. Aquí está, este es el decreto, dice el artículo 1, a partir del 3 de septiembre del año en curso, se prorroga por un periodo de 45 días el estado de emergencia declarado en el territorio nacional Mediante el decreto número 265-20 para combatir el COVID-19. Entonces, pasamos con el otro decreto, que es del toque de queda. Eh, la siguiente hoja, señor director, por favor. Eh, no, no, la siguiente, hay otra de, de, de ese decreto, sí. Que es el decreto, aquí sí. Entonces, aquí, eh, no, ese decreto del de estado de emergencia, eh, no hay más. Hay otro que habla de, ah, ok, déjelo ahí, señor director. Aquí el artículo 1, a partir del 3 de septiembre, se extiende, donde dice el decreto abajo, se extiende por 25 días el toque de queda establecido en todo el territorio nacional, según decreto número 266-20 del 20 de julio del 2020. Se ratifican, dice el artículo 2, y se mantiene vigente las demás disposiciones del decreto 266 del 20 de julio del 2020 y sus modificaciones. Es decir, que se mantiene igual con horario y todo. Mira, Veloz, yo analizando, así fríamente, desde que comenzó la pandemia en la República Dominicana al día de hoy, 3 de septiembre del 2020. 2 de septiembre. 2 de septiembre, me adelanté. 2 de septiembre. Sí. Es que las autoridades en cuanto al estado de emergencia y el toque de queda no han hecho nada. No han hecho nada. No. Y voy a abrir la línea telefónica 809-725-0505 para que alguien me diga qué hemos hecho con el toque de queda y el estado de emergencia. El estado de emergencia, ok, perfecto, el gobierno saliente lo aprovechó para hacer compras, incluso compra fuera de, que se está investigando, pero el toque de queda nadie lo respeta hoy en día. Este nuevo gobierno, nuevo director de la policía, el nuevo jefe de Estado Mayor, eh, nuevo de todo, el eh, cambio, y lo que yo veo es igualito. Nadie está usando mascarilla, la gente no. Mira, ayer a las 7 de la noche la gente andaba en la calle, en el país entero, hacen un bulto en la autopista Duarte, con unos retenes que lo que hacen es eh, paralizar el tránsito y que la gente llegue mucho más tarde a sus hogares. O sea, no estoy viendo ningún efecto del toque de queda y del estado de emergencia. Y el presidente Luis Abinader acaba de extender, de hacer una prórroga tanto del estado de emergencia por 45 días como el toque de queda por 25 días más. Me pregunto, te pregunto y a los televidentes, ¿para qué? El COVID sigue muriendo 20, 25, 30 personas. Sí. Murió, eh, hoy falleció una dirigente, un alto dirigente del PRM de COVID. La gente sigue muriendo, sigue el contagio. Entonces, uh -huh. ¿para qué toque de queda? Para que alguien que me llame de, de, de la presidencia, de, de, de, ahí está la, la vicepresidenta que me llame, eh, Raquel Ortega. ¿Cómo es? Raquel, Peña, Raquel Peña, Peña. Sí. <risa> Raquel Ortega no. Raquel Peña, vicepresidente de la República, que, que es la que está a cargo, ¿verdad?, uh -huh. del seguimiento del alto rango. De, de, del de, Gabinete de Salud. Del Gabinete de Salud, entonces que me llame alguien y me diga, tengo una llamadita, 809-725-0505. Buenas.